El de limpieza es un negocio en el museo, el negocio de las subcontratas que llenan sus bolsillos a costa de nosotros, de los trabajadores. Han intentado coaccionarnos para que no estemos aquí de huelga. Nos han amenazado incluso con perder nuestros puestos de trabajo. imposible llegar a fin de mes. Cargas de trabajo continuas e inasumibles, bajas laborales que no se cubren y horas de descanso que no se cumplen. El Wolf, en emblema de Bilbao, y detrás de todo ese titanio y de todas esas obras de arte, únicamente esconde precariedad laboral.